Se cumplen 25 años del asesinato de José Luis Cabezas, reportero gráfico, trabajador de la revista Noticias. El 25 de enero de 1997, José Luis fue hallado esposado con signos de haber sido brutalmente golpeado, con dos tiros en la cabeza dentro de su auto calcinado en un descampado de General Madariaga. Nosotros como, como reporteros gráficos y reporteras gráficas, como fotoperiodistas, somos constructores de sentido. Digo, nosotros decimos lo, lo que pensamos, ¿no? es nuestra forma de opinar. Fue gracias a la lucha que desde el primer día se encaró desde Argra y el apoyo explícito que encontró esa demanda dentro de la sociedad, que la investigación judicial pudo reconstruir y averiguar el modo en que actuaron los responsables materiales e intelectuales del crimen. El tiempo dio la certeza de que el homicidio de Cabezas había sido un acto de amedrentamiento al periodismo independiente en su conjunto, a la sociedad, a sus dirigentes políticos y sociales comprometidos. Como... Nosotros fijamos un límite. Vos, vos fijate que ante... tocan a un compañero, y hemos tenido muchos casos hace un, tie... un tiempo corto atrás, eh, nosotros sencillas ah. sí no salimos a la calle cuando el festín, eh, digo esta, esta cosa de levantar nuestras cámaras para decir cabezas presentes para decir no tiene contra la prensa digo sí. esa es nuestra, nuestra demostración más, más potente me parece. Todo. ¡José Luis Cabeza! Sí. Sí. Sí.